Bueno, realmente tuvimos un crecimiento exponencial, diríamos, en toda esta, esta cantidad de años que estamos pasando en la universidad. Me acuerdo, yo ingreso en el año 79 a la universidad a trabajar como docente de la Facultad de Ciencias Económicas. En ese momento la facultad eran 300 alumnos. ¿no? Bueno, hoy tenemos casi 30.000 alumnos dentro de la universidad. Y el aporte como herramienta, diríamos, el deporte es algo muy, pero muy importante para nuestros estudiantes, sobre todo por el tema de la contención, sobre todo por el tema de representación, tanto a nivel regional, local, internacional y fundamentalmente desde Nación hacia nuestra universidad nos están dando muchísimo apoyo y eso hace que toda la provincia crezca, que toda la región crezca a través del deporte y del presupuesto que recibimos de Nación. ¿No? Eh, el deporte, como decíamos también, eh, sirve para todos los chicos que vienen del interior de la provincia a estudiar en la ciudad de Posadas, tengan en su tiempo libre una actividad que los contenga, una actividad recreativa, una actividad competitiva y aún más. ¿no? Hay varios de ellos que están también jugando en distintos clubes de la provincia y eso también les sirve como un ingreso económico para poder mantenerse dentro de, del estudio, de la universidad y como decimos siempre, ¿no? el deporte y la educación van de la mano y el deporte es un derecho que tienen todos nuestros estudiantes. Así que este crecimiento tremendo que tuvimos en estos años a nosotros nos, nos obliga a tener mucho más responsabilidad para seguir brindándole actividades deportivas y recreativas a todos los estudiantes de nuestra universidad, como así también a los docentes, no docentes, egresados que realmente tenemos una, una gama importante de deportes que se desarrollan dentro de nuestra universidad.